Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy os traigo 10 películas para tratar la salud mental o entenderla mejor. Dejarme en comentarios eh, vuestras películas, os digo que la última os va a flipar, y darle like y suscribiros para más contenido. Número 1, El Club de la Pelea, Brad Pitt y Edward Norton, ¿se puede pedir más? Número 2, Una Mente Maravillosa, 2001, una de las mejores películas de Russell Crowe. Melancolía, Lars von Trier, nada más que añadir. La naranja mecánica, si no la has visto, ya puedes ir corriendo a verla. Sucker Punch. No fue un gran peliculón, pero sí que abordaba muy bien los temas de la depresión. ¿Y tú qué sabes? Un documental que te romperá el alma. Número 7, El aviador, con un gran Leonardo DiCaprio. Número 8, Donnie Darko, película de culto con Jake Gyllenhaal. Número 9, El efecto mariposa, una película que te romperá totalmente la cabeza. Y mi preferida, El lado bueno de las cosas, con Bradley Cooper y Jennifer Lawrence. Un peliculón. Y hasta aquí las 10 películas para entender mejor la salud mental. Si queréis más top, dejadlo en comentarios que yo lo vea y apoyar el vídeo. Y haré más tops para que todos los fines de semana os reventéis a ver pelis y series. Un abrazo y hasta la próxima.